yo esa carta y recuerdo que el llamada Melo de Cardona me la, me la solicitaba, está ahí en nuestras redes, hace ya 10 años, cuando el profesor sabe ya que tiene que irse porque si no lo matan, él expresó, ni vivos ni muertos, ni en esta vida ni en la otra harán de nosotros que cambiemos. Nuestras manos no se han mancillado con la sangre en el holocausto de los inocentes. Nunca hemos depredado el erario público. Jamás hemos tocado un centavo ajeno. Nosotros, aunque nos vamos, volveremos para seguir trillando los caminos de la libertad. La libertad no muere hoy. Continúa. Porque seguirá floreciente en República Dominicana con el gobierno democrático que algún día hemos aspirado. ¿Eso no vuelve? Un hombre que en su declaración jurada dice que no tiene casa y que los electrodomésticos que acababa de poner, porque la casa era alquilada, lo tomó fiado, a crédito. Eso no existe. Hoy día usted puede ver como un felucho Jiménez dice, que no sé cómo en este país no se investiga en su declaración jurada de bienes, que tiene una, for una fortuna ascendente a los 32 mil millones de pesos. El exministro de Turismo. Francisco Javier, una fortuna sobre los 22 mil millones de pesos. Una simple senadora que leí yo su declaración jurada de bienes aquí. La que decía que no tenía porque el sueldito de senadora no le alcanzaba para una botella de agua. 3 mil millones de pesos una cuenta con no sé cuántos bienes. Oye, con este país tenemos que reflexionar. Perdimos lo mejor en esa época, porque a partir de ahí la historia de la República Dominicana ha sido de destrucción, de saqueo masivo, de predación del erario público, de manera triste, lamentable y desgraciada ojalá que algún día alguien pues haga llegar esto y algún día pues nosotros podamos volver hombres honestos a la administración pública, para que no siga siendo el Estado una especie de botín que se reparte después de un robo. Ojalá. Señor director, eh, vamos a seguir aquí con las informaciones que hay en la prensa. Quise traer un poquito de historia para que no se olvide. Leonel dice que no favorece a los partidos que integrantes de la Junta Central Electoral sean de sus filas. Pero cuando usted fue presidente tres veces y Leonel dos veces, ustedes pusieron de, a la Junta a presidir gente de su confianza. Y si no, pregúntenle a Roberto Rosario y los escáneres y las elecciones que le arrebataron a Luis Abinader. Que a lo mejor por eso Danilo no se lo perdonó y no fue a la toma de posesión. Porque no le felicitaron producto de un fraude que todo el mundo sabe. Y ustedes no ganaron nunca las elecciones limpias. Una cosa con violín entre con guitarra. Eso es para hacerse el bueno, para que los peledeístas que están disputados con Danilo se sigan yendo para allá. Y él seguir, Leonel Fernández, como ha sido hasta ahora su costumbre. Llegar, destruir un partido, acabarlo, saquearlo, destruirlo y salir para otro lado. Pregúntele al PRD con el famoso pacto de las corbatas azules lo que hizo con Miguel Vargas Maldonado. Y el problema que suscitó con Hipólito hasta que lo destruyó, se dividió y formaron el PRM. Llega antes que eso al Partido Reformista, lo saquea, lo destruye en 20 pedazos y no existe hoy día más que un pedazo de cosa ahí. Llega la, a, al, al PLD, lo divide, lo saca del poder con su salida y se va. Y el Partido de los Trabajadores lo destruye para ponerle fuerza del pueblo que antes era, porque esa era una cosa azul, FLP, Leonel Fernández, presidente. Lo cambiaron a fuerza del pueblo. Destruido también. Y ese señor es el que está hablando cuando debiera estar preso y sin posibilidades de llegar al poder. Y ese hombre sacó un 8%. Yo creo que este pueblo dominicano está loco. Gracias a que Luis Abinader le dio fuerza. Ahora él se la está drenando. Veremos en el 24 cómo lo baila Miguel, decía mi papá. Y no tengo que recordarle a todo el mundo que vendió el CEA, que vendió CORDE, que traspasó las empresas eléctricas estatales y la, esa basura que tenemos hoy que, que es impo, imposible de arreglar. Lo seguimos padeciendo hoy día. No tengo que recordarle a ustedes que el oro, de la, el oro de la barrigol ¿verdad? el oro se lo dio a la barrigol y la barriga gorda se convirtió dueña de nuestro oro no tengo que recordarle a ustedes que Loma Miranda que ahora mismo está siendo explotada calladita porque ya los contratos y los trabajos están ahí, nadie está haciendo nada, Luis despierta que te van a comer Loma Miranda y te van a, a, a llevar lo poco que quedaba en vez de estar haciendo resabio el día de las Mercedes fájate ahí buenas noches Jesucristo, ayúdame que tengo un problema. por buenas noches, dígame usted. Hombre, yo quiero hacer una denuncia de su... los cacaos de Samaná. Los cacaos de Samaná, ¿cuál es su denuncia? El domingo pasado, eso de las 11 y 40 de la noche, yo voy a llevar un amigo mío al hospital Doctor Leopoldo Pou. De Samaná. Cuando subí. Cuando subí, que iba para mi casa, dejé mi vehículo parqueado en el callejón que destino a mi casa y fui donde mi hermana a buscar la llave de la misma. Iba pasando en la carretera a pie, al frente de un vehículo de Franklin Camilo de la Rosa, apodado como Cacharra. El cual, el vehículo era de Miguelín Bessi, ex síndico de Samaná. Y cuando me detuve a atarme los cortones, él solo preguntó, ¿qué tú haces? Ha bajado en mi vehículo y me disparó. Me dio un tiro en la pierna derecha. Hoy oh, yo estoy aquí contándole esto a usted, porque fue Dios que me dio la oportunidad, pero él intentó quitarme la vida sin ningún motivo, ninguna excusa, solo porque él se siente respaldado por alguien que tiene dinero. Porque ya en otras ocasiones él tiene más denuncia con casos semejantes y lo cogía preso y así mismo iba el ex síndico, pagaba una fianza a la familia y lo soltaba. ¿Cuál es tu nombre? Ahora me pasó el cargo. ¿Cuál es tu nombre? Es Maylin Reyes, Maylin. ¿Qué edad tú tienes? Tengo 30 años de edad. ¿Dónde tú resides? Los Cacao de Samaná. Entonces él no te preguntó nada. Eh, ¿Quién fue que te disparó? Franklin Camilo de la Rosa. Franklin Camilo de, de la Rosa, apodado como Cacharra. Él era síndico de Samaná. No, él trabaja con el ex síndico de Samaná, Miguel Imbécil. Entonces te disparó y te dejó ahí herido. No, cuando, cuando él me disparó, yo corrí y fui donde mi esposa y le dije, corre, que me están disparando y creo que me dieron. Así mismo. Cuando me vi herido, llamé a mi papá por teléfono, vine donde mi hermano y salí en el vehículo, el cual se le rompió el retrovisor derecho cuando iba saliendo del callejón. Asimismo, a alta velocidad, me dirigí hacia el hospital. Y en el transcurso del camino, tuve un accidente con un perro, el cual lo choqué y gracias a Dios, que solamente fue el animal que resultó muerto pero el carro se me desbarató adelante. Luego, el lunes, procedimos a poner la denuncia como corresponde en la Fiscalía de Samaná. Hoy, todavía hoy nosotros fuimos a la Fiscalía a preguntar sobre la orden de aprehensión, luego que habíamos llamado ayer y nos dijeron que estaba pendiente, que no estaba autorizada, que estaba en proceso. Ay en caso de que también no ves eso ocurrió el lunes pasado, el lunes, el lunes me dieron de alta en el hospital entonces te dijeron a ti que, que estaba en proceso y que no había pasado nada, ustedes hicieron una denuncia a querella, pusieron un abogado y se querellaron directamente nosotros pusimos el abogado hoy al ver que la Fiscalía no había tomado ningún, ninguna medida para apresar al Señor. Todavía después que me dio, él estaba andando aquí en el barrio como porque no pasaba nada. Y la misma noche, mi papá le preguntó a él que por qué me dio. Que aquí en la comunidad todos me conocen y saben que yo no soy una persona.